Lo que nosotros pedimos es que vuelva el recorrido que hacía el 200 en la CETULUN, por lo menos a lo que era diciembre. Que no nos Y si nos quieren cambiar y modificar cosas, que primero hagan una reunión con toda la comunidad y nos expliquen qué quieren hacer. Eso es lo que nosotros buscamos. Que se reabra el Consejo del Transporte Público, que ellos nos dijeron que estaba que era una etapa terminada no, nosotros queremos que se reabra porque fue un instrumento que creó el gobierno para la comunidad nosotros queremos que eso se reabra y una vez que se reabra en ese marco discutir no que ellos vengan ya con algo decidido y nos impongan cosas que no nos funcionan porque a quién se le ocurre que un docente tenga cinco recorridos diferentes o sea que si vos en tu casa te tomas un colectivo para ir al centro hasta la hora después tenés que para cinco horas después que ese colectivo pase de nuevo por tu casa porque no hace el mismo recogido funciona. Esto ya lo hicieron el año pasado y ya trajo problemas, que por eso se hizo el Consejo de transporte público y, y se hizo la primera reunión en el no, Este recorrido que están planteando ahora, ya lo hicieron, ya lo probaron y no funciona. Y ah. cuando nos, cuando la empresa nos dice, no, que, que la empresa dice que, que es deficitaria el servicio, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero antes había acá otra empresa. Más o menos lo mismo. Y sí. nunca se fue. Y no teníamos estos problemas de que cambiaban todo el tiempo los recorridos.